Horóscopo de Capricornio para hoy, 29 de marzo de 2018. Cuanto más salgas y digas exactamente lo que necesitas, más probable será que simplemente se te conceda lo que desees en bandeja de plata. Recuerda que las recompensas vienen en todas formas y tamaños. La prosperidad te llegará cuando menos la esperes. Lo que debes hacer ahora es seguir aguantando y apostando hacia tus metas.